El sector pecuario ha sido siempre muy resiliente y yo creo que ha sido resiliente porque es sin duda el sector más importante, es, es el que alimenta al mundo. Y el fin o lo que nosotros queremos con esta herramienta es que estas cifras, estas estimaciones se destinen a servir como un recurso, un recurso en información para toda la industria, ¿sí? desde la parte académica ¿sí? desde hasta la parte técnica. ¿sí? Y de hecho, nos hemos convertido en referentes. La guerra en Ucrania cambió, está cambiando los flujos mundiales de exportación de cultivos, lo que se llama el, el trade ¿no? Aumentó el precio del gas natural, del petróleo, de la energía y, al final, el producto de todas estas fuerzas ha significado para nosotros, para el mundo, para Latinoamérica también, una inflación récord. Eh, se estima que la producción mundial de proteína animal en la parte pecuaria crezca en 2023, crezca de una forma modesta. Eso sí, 2023 va a ser otro año de cambio y va a ser otro año, digamos, de retos ¿eh? para el sector pecuario. La una tasa menor al 1%, eh, bien inducido porque Brasil y México, que representan la mayor parte de este mercado en América Latina, pues tuvieron, como aquí que dicen números constantes de 2021 a, a 2022. La industria porcina en Latinoamérica, igualmente, eh, especialmente por Brasil y México, eh, son, son los dos grandes jugadores, las dos grandes potencias de eh, la industria porcina. La disminución en leche. La región proviene de una disminución, no muy fuerte, no muy pronunciada, de Brasil, el que tuvo una caída general en la producción en 2022. Ha habido crecimiento en la región latinoamérica, una expansión y esto fue debido pues, a los altos precios de los animales ¿eh? y los altos precios de la carne bovina. Se ha convertido en el productor de camarón número uno. Sí. Y 2022 fue el año récord histórico en términos de producción, eh, eh, lo que explicaría en parte este aumento de la agricultura en, en América Latina. El aumento de la urbanización y el incremento del número de mascotas que, que, que aún sigue eh, en esta tendencia. ¿no? Eh,